Después de participar en tres campañas presidenciales, el Partido Opción Ciudadana ha aprendido, ha madurado, ha crecido. Seguimos siendo el partido indispensable para Costa Rica. Pero todo crecimiento trae consigo dolores y hoy es tiempo para convocar a la unidad. Todas y todos en el PAC nos necesitamos. Movimientos, tendencias y los puntos de vista más diversos que conforman a nuestra familia partidaria son necesarios. Debemos juntarnos en torno a la consigna del segundo Congreso Ciudadano. Diversidad en la reflexión, unidad en la acción. Costa Rica también necesita unidad. Unidad de sectores, movimientos, poblaciones, organizaciones, partidos políticos, grupos productivos y gremiales que enfrenten juntos los grandes desafíos que el país demanda. Costa Rica está secuestrada. Solo unidos podremos rescatarla.